En Photoshop, para cambiar el color de la interfase, nos vamos a Photoshop, Preferencias, Interfase. Si están en una PC, se van al menú Edición, Preferencias, en general ponen Interfase, seleccionan el color que ustedes quieren y simplemente dan clic en OK.